Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos la caja del iPhone 11 vamos a hacer el en exclusiva de la versión de 256 GB color negro un detalle coqueto, aquí en la caja el set de cámaras posteriores está en relieve de la misma forma que cuando abrimos el producto fíjense, aquí está el set de cámaras de resto el iPhone conserva la misma línea de diseño muy hermoso, pero acá tenemos una especie de parte de otro color, lo cual es bastante interesante. Las cámaras básicamente son el baluarte o una de las novedades que tiene esta versión del iPhone. Próximamente lo estaremos eh, probando en Techset y les estaremos contando cómo nos va. Vamos a ver qué más hay en la caja. Está la documentación, que como pueden ver inicia en el idioma local, y está la llave para sacar y poner la SIM. Súper importante, no la vayan a, bajar, a botar. Aquí tenemos también el plug de USB a corriente, bastante importante. Los audífonos que tienen conector lighting. Y el cable convertidor de USB a, a lighting, que precisamente se conecta acá y sirve para cargar el dispositivo. Próximamente les estaremos contando cómo nos va con esta maravilla en texetera.co.